Ah. Compitruenos, compitruenas, bienvenidos a la experiencia competitiva más extrema Bienvenidos a una serie sin igual, bienvenidos a Pokémon Blanco Turnilock <música> Compañeros, hace mil años que no juego Pokémon Blanco Vamos a darle cañita y vamos a empezar Eh... Va a ser increíble, va a ser una pasada, va a ser muy competitivo Vais a verme jugar Pokémon de verdad, muy seriamente Y hoy empezamos una serie para la historia Muchas gracias antes de nada a Holders por invitarme a este torneo, claro que sí, por organizarlo, por todo Estoy súper agradecido Y empezamos Pokémon Blanco, compañeros, qué juegazo Ahí está, Esperanza No, Esperanza no, Esperanza, esperanza sí Vamos para allá, edición blanca, ese Crom poderoso Partida nueva, chicos, se vienen las risis ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola profesora! Te doy la bienvenida al mundo Pokémon Yo soy la profesora Encina, ¿eh? pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon Yeah, madre mía, madre mía Hace que no juego esto y muchísimo tiempo, hermanos ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti, Yeah? Chavales, vamos a ser el chico, ¿vale? Si no recuerdo mal, en la última serie fuimos chica Así que ya creo que va tocando ser eco el gran entrenador Pokémon Sí, ¿Cómo te llamas? Pues, Eko-Ken eh, Eko-Ken, no, Eko, eh. solamente Eko Sé que me he cambiado el nombre, ¿vale? Lo, lo sabéis todos, que he puesto en el layout Eko-Ken Y esas cosas, pero quiero que me sigáis llamando Eko, ¿de acuerdo? Ahí está, perfecto uh, uh, uh. ¿Te llamas Eko? Sí, Eko, qué nombre tan bonito Y esos chicos de aquí, tengo entendido que, que son tus amigos, en efecto Este chico se llama Cheren, tiene un carácter un poco Difícil, pero es un chico muy sincero Y esta chica se llama Belle Va un poco a su aire, pero siempre puedes contar con ella. Perfecto. Ahora os voy a entregar un Pokémon... ¡Ay, my god! ¡Ay, my god! ¡Que nos dan el starter ya de ya! ¡Madre mía! Supongo que sabréis cuál voy a coger. Imagino, no lo sé. eco Ha llegado el momento de elegir el Pokémon que te acompañará a partir de ahora en tu viaje. Conocerás a muchos Pokémon y sí, lo sé, lo sé. Y espero que todos sean buenísimos, hermanos, buenísimos. Hermanos, eh, si queréis un mote, si queréis participar en la serie, dejad un comentario y un likeazo. A este vídeo, verano. Estamos en verano. Madre mía, estamos en verano ya, chavales. Es increíble. Game Freak presenta. Oh, yeah. ¡Qué guapo está este juego, eh! Este juego fue uno de los mejores. Pues es uno de los mejores que hay en la franquicia Pokémon. Y me encanta empezar el Turnilock con este juegazo. De verdad, me encanta, tío. Me encanta. Vamos allá. ¡Hola, Cheren! ¡Eco! ¿Es verdad eso que dice la profesora Encina de que nos va a dar un Pokémon? En efecto, estar ahí en la caja. Bel se retrasa a esta chica. No va a cambiar nunca. Madre mía, el empollón Cheren. Yo siempre le he visto como el típico tío empollón que te cagas, que dice... Eh, lo quiere todo perfecto, ¿vale? Que lo quiere todo perfecto. Y Bel es como la super desastre. ¡Perdón, perdón! Llego tarde otra vez. En efecto. Bel, te conozco desde hace 10 años y sé que vas a tu aire. Pero es que hoy la profesora Encina nos ha traído nuestros Pokémon. ¿Quién coge el... el el starter que es fuerte contra el tuyo Chen o Bell, no me acuerdo Vale, vale, eko Chen, os pido perdón Oh my god, Bell Hablando de Pokémon, ¿dónde están? Han sido traídos a tu casa, Echo, así que tienes que... Ah, esta es nuestra casa No me acordaba de esto, chaval ¡Claro! ¿Vais a, vais a flipar con lo poco que me acuerdo De hecho, vamos a ir mirando guía porque quiero hacerlo perfectísimo Pero un playthrough de locos, chicos Vamos allá Creo que todos sabéis cuál voy a coger, ¿no? O sea, vamos a ver Vamos a ver, hermanos Junto a esta carta vais a encontrar tres Pokémon Decid entre vosotros cuál vais a quedaros Vale. Chavales, eh, voy a coger el que creo que es el mejor starter para este juego ¿De acuerdo? No quiero problemas, quiero tener un juego fácil, digamos Porque tenemos a Tepic Tenemos a Oshawott, por supuesto Y a Snivy Snivy es mi favorito Diseño increíble, ser Serperior me encanta Fue el primero que cogí en esta generación Pero tengo entendido que para este juego el mejor starter es Tepic Así que Tepic, hermano te vienes para el equipo ¿Te parece bien? Sí ¡Ay! ¡Qué guay! Además creo que nunca he jugado este juego con Tepig Porque solo lo he jugado una vez o dos en mi vida Y siempre fue con Snivy o con Oshawott me parece ¡Tepig! Ahí está ¡Bien! Pues yo me quedo con este ¿Cuál te quedas? Y Cheren con ese otro ¿Quién se queda el fuerte? ¿Se puede saber por qué tienes que decidir con cuál me quedo? Bueno, la verdad es que me gustaba Oshawott desde el principio ¡Ah! ¡Ah! Vale Es Cheren quien se queda con el bueno ¿De acuerdo? Así que yo sé, un poco raro o es cosa mía ¿Se ve raro? Dame un segundo que voy a intentar ajustarlo No sé, he cambiado el filtro Pero creo que no ha cambiado mucho, no sé Bueno, pues ya hemos elegido cada uno nuestro Pokémon Chicos, ya sé, ¿qué os parece si echamos un combate? Oh my god, es verdad que se te destrozaba la casa, ¿no? O algo así Nuestros Pokémon todavía son muy débiles Además estamos dentro de casa, así que será mejor que no No pasa nada, nuestros Pokémon todavía son muy débiles, ¿no? Pues precisamente por eso deberíamos echar, hacerles luchar Eco, que empiece el combate ¡Copitruenos! Primer combate de este a pedazo de serie contra Bell y su Snivy, ¿no? Si no me equivoco. Ahí está Bell con un solo Poké. Y, tío, se ve raro. Se ve raro uno. Se ve como mal. No sé, no sé. Igual lo arreglo para próximos capítulos, ¿vale? Porque no entiendo muy bien eh, por qué el filtro de desenfoca. Vale, Tepic, eh, quiero ver, quiero verlo. Quiero ver qué qué naturaleza nos ha salido. Datos. Ataque, madre, tiene mazo de ataque, chaval. ¿Será bueno en ataque? No se ve aquí, ¿no? Ataque 13, defensa 10, el resto un poquito bajo. Y más llamas, obviamente, no tiene la, la oculta. Vale, pues vamos a, a luchar sin más. Placaje, va. A ver, es más rápido el Snivy, obviamente. El es un Pokémon muy rápido, ¿vale? A ver cuánto me quita. Vale, 4 PS, ¿cuánto le quito yo? Hmm, creo que un poco más, ¿no? ¡Ay, qué daño! Vamos para allá, seguimos con placaje. Que haga otra cosa, No, placaje no falla. No, no lo falla, hermanos, ahí me lo como. Ah, me ha quitado menos. Me ha quitado menos. Ahí que va. ¡Uuuuh! ¡Pah! ¡Crítico! ¡Empezamos! Muy bien, chavales. Empezamos de locos. Otro placaje malicioso. Maliciosa me está que te llevas un placaje y. Primer combate solventado con crítico, chaval. Me gustaría que se lo guardase para otros combates. No te lo voy a negar, pero vale, se agradece. Ahí está. ¡Bien! ¡Victoria! Ha estado a esto, tío, de subir de nivel Está programado, yo creo, para que justo sea ese poquito Perfecto Nice Y, oh, destrozamos la casa, es cierto ¡Uf! Echo, estoy segura de que vas a entrenar como nadie Tengo esa corazonada Oh, oh Eh, Bell, ¿qué tal si miras tú alrededor? En efecto, le hemos liado pardísima Nos cura a los dos Y ahora, si no recuerdo mal, hay combate contra Cheren, ¿verdad? Oye, una cosita ¿Por qué no le echas un combate a Cheren también? Como sabe mucho, no seguro que podrá combatir sin armar tanto jaleo como yo vale pues claro, y como es un montón, la habitación no se ensuciará más de lo que ya está. Va a hacer placaje igual, ¿vale? O sea, por si tenías alguna maldita duda, va a ser otro combate de placajes. Ahí vamos, Osawot. Combate. Qué bueno, tío, qué bueno. Este juego es buenísimo. Es buenísimo. Un solo poke. Osawot, obviamente, ¿no? Ahí está. Y se sigue viendo pixelado, No va a cambiar. Si, si no cambio nada, no va a cambiar esto. Nivel 5. Va. Hermanos. Tenemos que ganar, otro crítico, sería increíble Que no me haga crítico él, Placaje Ahí va, soy más rápido, esto es bueno Bien, bien, bien, le quita bastante Placaje, que me quita Ay, Me quita bastante también, eh. debe tener Buen ataque físico ese ese Oshawa Ahí que vamos, el nuestro tiene mucho Ataque físico, que es bastante bueno además Placaje, perfecto Otro Placaje, voy a ir usando el Turbo, vale Tampoco hace falta perder tiempo aquí, Placaje, no me hagas crítico y... Vale, bien, bien, bien Chavales Dos combates, dos victorias Todavía no he empezado el lo que vale Estos combates son, son easy peasy Pero tenemos que cambiar la modalidad A combate fijo, ¿de acuerdo? Nos tenemos que acordar de esto Ahí está, oh my god Tenemos 15 de ataque ya, chaval Creo que debe ser bueno el ataque Y a lo mejor en, en, en ese visor No se veía, no lo sé 500 Pokégenes que nos vienen de low cost No esperaba perder en nuestro primer combate Pero no importa Siento que por fin soy un entrenador Ahora tengo que pedir perdón a tu madre Por cómo ha quedado la... No, perdón, no limpiala ¿Pero esto qué es? Tío, qué asco Ayúdame a limpiar a mí a las huellas por las paredes Buenísimo Tío, es como si estuviera jugando por primera vez, lo juro, ¿eh? Vale, vamos a ver... Eh, el Pokémon Y vamos a ver los datos 8 PS, ¿eh? Estoy un poco tocado Vale Todo perfecto ¡Potenciado en ataque! Malo en defensa especial Que eso es malo, ¿vale? Porque el tipo agua... Nos hace pupú Pero el tipo volador, bueno, es... De, es también especial, ¿no? Eh, también tiene ataques especiales o sea, tiene ataques físicos, lo sé, como pueblo y tal, pero tiene ataques especiales. Bueno, no está mal que esté fuerte en ataque, ¿no? Supongo, es tipo lucha. O sea, que debe pegar unas toñas muy serias. Así que ni tan mal. Empezamos muy bien. Voy a guardar, chaval. Ahora guardamos. Vamos para abajo. A ver qué nos cuentan. Yo voy a volver un momento a casa, ¿vale? Ok. Muchas gracias por todo. Adiós, hermanos, os quiero Está guapo, está guapo, Les se da un poquito de cera, eh Le se da un poquito de cera, como en el turni Vamos a dar cera en el turni Eco, los combates Pokémon son increíblemente animados, ¿verdad? Los gritos de los Pokémon se oían desde la planta baja y todo No te jode, pero ¿tú has visto la casa que tenemos? Si es un mini, mini, mini, mini, mini, mini chalet Todavía me acuerdo de mi primer combate Pokémon Ah, sí, hay que dejar que los Pokémon descansen después de los combates Y me cura Perfecto, perfecto Bien curaditos, bien recuperaditos. Y nos vamos. Videoemisor. LOL, esto era para lo de las llamadas, ¿verdad? Me acuerdo de esto, tío. estoy vas a darle las gracias a la prosa encima, ¿verdad? Ve con cuidado. Vale, mami. Adiós, mami. Vaya, teleplasma que tenemos, colega. Estamos forradiquis. Oh. Y che oh, los pidobe. Los pidobe. Quiero un pidobe, ¿eh? Me molaría un pidobe, aunque creo que no es tampoco muy bueno. Hay que ir a la, la casa de Bell, ¿no? ¿Era esta? Hola. Casa de Cheren. Vale, no, pues es la otra. Aquí, esta es la casa de Bell, si no recuerdo mal. A ver, me acuerdo de cositas, ¿vale? Me acuerdo de cositas. Aquí está. ¡Hola, Bell! ¡No, no, y no! ¿Qué ha pasado? ¡Si ¡Sí, me ha dado un Pokémon hasta a mí! Ya soy una entrenadora y puedo salir de aventura. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Ahí está llorando! ¡Ah, eh, no pasa nada. Bueno, te, te espero enfrente del laboratorio. Y se va. Uy, uh, uh, los papis están cabreados, hermanos. Hola. Pero, ¿qué pasa aquí? Mi hija nos irá de aventuras por ahí con los Pokémon. ¡Si sí no sabe nada de la vida! Conflicto familiar. Yo no me meto, hermanos. Nos vamos a ver a la profesora Encina. Cada uno con sus cosas de casa. Yo no tengo nada que opinar. Aquí se ve como bien, pero no sé por qué. No sé. ¡Hola! ¡Venga, vamos a ver a la profesora Encina! Y entramos. Ahora nos dan Pokéballs y capturamos, chicos. ¡Qué ganas, tío! ¡Qué malditas ganas! ¡Quiero un lilipap! ¡Quiero un lilipap! Y si tiene recogida ya... Sí, jóvenes de Pueblo Arcilla, os estaba esperando. Permitid que me presente. Me llamo... Profesora Encina. <risa> vale, gracias. Ya estamos con el sab todo de Cheren. Hoy es el día muy importante, así que será mejor que atiendas calladito. Bueno, pues como iba diciendo, soy la profesora Encina. Me dedico a investigar el nacimiento y el origen de los Pokémon. Ok... Tío, voy a quitar el filtro, eh. Os juro que me rayo muchísimo con el filtro. ¡Caramba, increíble! Ya habéis combatido por primera vez, ¿me equivoco? A lo mejor es por eso vuestros Pokémon están empezando a confiar en vosotros. A mí es la impresión que me da. Por cierto, ¿vas a poner el bote? ¡Oh, sí! ¡Chicos! Recuerdo que hice un torneo donde dije quién se iba a llevar el bote del starter de la siguiente serie, ¿vale? Pero no va a ser esta, porque esta ha sido una serie inesperada, porque me cogieron de repente y es totalmente inesperada. Este Tepig se va a llamar Havix. Lo siento, compañero, el que, te, el que te prometí el mote de la siguiente serie Será en la siguiente serie, ¿vale? No te preocupes, que lo tendrás perfectamente ready Javix. En honor a Just Javix, que le conocéis todos del canal O sea, si no le conocéis, es que no habéis estado ni un solo día aquí, ¿vale? Así que... Él es su Pokémon favorito ¡Uy, uh, casi la lío, casi la lío! Javix, ahora sí Es su Pokémon favorito, quería el mote La vida es así, se lo tengo que poner ¡Ya veo! Entonces, ¿quieres poner el mote a...? El... Sí, el mote Javix, perfecto es un nombre precioso también, todos son bonitos. La razón por la que os he dado un Pokémon es... La Pokédex, ¿verdad? Uy, se lo sabe todo, tío. Se lo sabe todo. Vale, salimos de aquí. Y nos vamos a la ruta 1. Oh, mamá. Mamá. Oye, Echo, espera. ¿Qué pasa? Aquí estáis, entonces. ¿Qué os ha dicho la profesora Encina? ¿Que os ha pedido que completéis la Pokédex? ¡Guau, ¡Wow, increíble! ¡Qué suerte! Aunque la verdad es que yo también lo sabía. Eh, por cierto... Seguro que lleváis esto... Ah, no mal mapa Vale, perfecto Un mapilla, ni tan mal Y... Toma, Cheren para ti Perfecto Y para Parabel ¡Gracias! Ya me encargo yo de limpiar la habitación de Echo No os preocupéis Otra vez <risa> Tiene... Tiene rencor, eh Ya, ya me encargo ya, ya me encargo, eh Ya Tranquilos Tranquilos ya lo hago yo, eh Iros de, de viaje Que es mi, mi tarea Así que no os preocupéis ¿De acuerdo, eco Vale, mami Los Pokémon son realmente increíbles Algunas criaturas... Aunque algunas... Aunque son unas criaturas adorables Mira que... cómo han dejado la habitación Joder tiene un rencor que te cagas. Es brutal. Con estos Pokémon estaréis seguros allá donde vayáis. Se lo diré a vuestros padres. Este viaje no es solamente para los Pokémon. Vosotros también creceréis y si os convertiréis. Bueno, que sí, mamá. Eh, gracias. Momento chapa de madre. Momento chapa de madre. Si usas el mapa, sabrás dónde te encuentras. Qué bien. Pues ya está. Vámonos a la ruta 1, chavales. Se viene. Se malditamente viene. Todavía no, porque ahora hay que hacer lo, lo del paso, ¿no? <ríe> Me acuerdo de esto. ¡Eco, estamos aquí! Bell dice que el primer paso de este viaje deberíamos darlo juntos. ¿Te imaginas, tío, vivir toda tu vida hasta esta edad sin salir del puto pueblo? Te pegas un tiro, macho. en Cuatro casas. Es increíble. Compitruenos, se viene la primera ruta. Vale, compañeros, vamos a capturar y vamos a ver qué hay en esta ruta, ¿de acuerdo? Tenemos aquí preparado esto. Fijaos, esta es la primera ruta. Y aquí hay Lilipap y Patrat. Entre el nivel 2 y el 4, 50% cada uno. Y como bien sabéis, supongo, Lilipap... Tiene eh, recogida, ¿de acuerdo? Recogida, espíritu vital, pero esperemos que nos toque con recogida. Sería súper clave, ya sabéis que con recogida se consigue eh, objetos que son importantísimos. Así que, hermanos, 3, 2, 1, primer Pokémon de Pokémon blanco es un pedazo de... Lillipop, vamos para empezar, me encanta Lillipop Perfecto, nivel 2, hembra Nivel 2, perfecto para ser capturado En 3, 2, 1, hermanos Vale, eh, luchamos Placaje No lo mates, por favor, Javix. No lo mates Me cagaría el me San Pitopato, vale, vale, vale, en ámbar En ámbar, en ámbar, ahí se queda, eh Ahí se queda, placaje, perfecto Bolsa, Pokeballs Ahí que va, por favor Captúrate Lillipop Lilipap, captúrate, no quiero gastar más de una Pokeball con una tengo más que suficiente. ¡Ahí que va! ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Sí! Lillipop, atrapado a la primera. Y por favor, que tenga recogida. Por favor. Por favor. Los mechones que cubren su cara actúan como un magnífico radar para editar con precisión. Y no me ha dado tiempo. ¿Quieres ponerle un mote? Obviamente quiero ponerle un mote. Me habéis pedido motes algunos, así que voy a poner mote al azar de los que me habéis pedido en el vídeo anterior. el vídeo aquel que anuncié los, las competiciones. Y le voy a poner... Eh, pa pa, pa pa pa pa pa, Ambrosio. Ambrosio, enhorabuena, compañero. Te llevas el motecito. Ambrosio con z, ojo, ¿eh? Ambrosio JJ Ambrosio. A ver si se escribir, ¿sabes? Ambrosio. Vale. Por favor. Por favor. Espérate, que no, que no sé cómo se pone esto. Vale. Que tenga eh recogida. Datos, datos, datos, datos, datos. ¿Dónde está? No lo pone, no lo pone. ¡Espíritu Vita! F en el chat, no hay recogida, hermanos. Neutro, neutro. Qué putada. Qué putada. Vale, chavales, tampoco hay problema, ¿vale? Tampoco hay problema. Entonces, entonces, eh, esto creo que, en teoría, cuando lo evolucionas, aprende intimidación. Creo, creo, no lo sé, no lo sé. Vale, pero está muy bien, está muy pero que muy bien. Muy pero que muy bien. Vamos a continuar. Ahora hay combate, si no recuerdo mal, ¿no? Por aquí. Joder, no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. ¡Hola! Señor, hay muchos Pokémon salvajes escondidos en la hierba alta. Así que cuando quieras llevar un combate, capturar un Pokémon solo tienes que adelantarte en la hierba alta. Vale. ¿Y este de aquí me da una poción? De hecho, en mi casa tengo poción. No lo sé. Será mejor que te asegures de que los peces de tu equipo están al máximo. No vaya a ser que a mitad de camino se les agoten. Toma esto por si acaso. Oh sí, oh sí. Oh sí, pocióncilla inicial, claro que sí. Que nos viene de locos. Pero de locos ¡Ah, espérate! ¡Madre mía! Que casi se me olvida, chavales Poner modalidad de combate Bueno, esto velocidad rápida ¿Animación de batalla? Sí, ver ¿Tipo de combate? Fijo, esto es lo que hay que tener, ¿vale? Importantísimo Y ya estaría Uf, Menos mal que me he acordado, chavales, menos mal, menos mal Y ya estamos, vale, otro combate Vamos a ir leveleando, por supuestísimo Es importantísimo empezar a hacer leveleo ya Placajito, ahí lo llevas Malicioso, me da igual no me vas a matar ni de flowers, perfecto Y ya estaría, nivel 7, perfecto, perfecto Y aprende ascuas. nice Ascuas es especial, eso es lo único malo, ¿vale? Que no tenemos el ataque especial potenciado, pero por lo menos no tenemos bajado Que eso también es importante ¿Eso es primer combate? ¿Eso es primer combate? Creo que sí Voy a ir a curar por si acaso al Lillipup Le peleamos un poquito y luego ya avanzamos Es que tengo mucho miedo, chavales ¡Tengo mucho miedo! Vamos a nuestra casa, de paso curamos y de paso Miramos a ver si hay... Si hay poción, que no lo sé Descansito, ahí estamos Gracias mamá, te quiero Gracias por curarme, esto es, significa mucho Para mí, y subimos Dime que... Mamá, no me ha Recogido esto, hermana No me ha recogido la habitación Abrimos el PC, dime que tenemos Ah, que esto no es como Esto no es como los otros juegos, hermanos Aquí no hay poción, F Vale, voy a, voy a hacer un poquito de leveleo, tranquilo un poco de leveleo, tranquilo, hacemos otro combate y dejamos el capítulo, ¿vale? Yo creo que, yo creo que es la mejor idea, ¿vale? Dos años más tarde. Lilipap salvaje, nivel 3. Havix ¿lo matará de un golpe con aspas? ¿A este nivel 3? No lo creo, ¿no? Ahí va el Asquas, ¿Lo matará? ¿No lo matará? No, y lo quema otra vez. Otra vez lo quema. Es increíble este, este Havix pero increíble, chicos. Placaje. Y Lilipap para su casa. Y subimos a nivel 10. Bien. Bien compañeros, bien Por cierto, si queréis ver todo el gameplay El gameplay completo Lo tenéis en la descripción en un vídeo en oculto ¿vale? Tanto gente de fuera como gente del Turnilock Siempre va a estar todo el gameplay completo En la descripción, ¿de acuerdo? Así que ahí lo lleváis Vale, pues creo que aquí chicos va a haber combate Así que vamos a comprobarlo Hola ¿Hola? ¿No? ¿Qué te parece, Eko? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Sí A ver Echo, llevas contigo nada menos que... ¡DOS Pokémon. ¡Tenemos la misma cantidad! Si consultas los las podrás saber el número de Pokémon con los que te has encontrado y el número que has capturado. Bueno, creo que ya es hora de que vayamos a Pueblo Terracota, que la profesora decía nos está esperando. ¡Oh! Y nos llama por teléfono. ¿Vale? ¿Hola? Echo se ha conectado al videoemisor. ¡Hola! ¿Qué tal estáis todos? Espero que os hayáis mucho buenas migas con los Pokémon. ¡Ah, profesora! Ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon de Pueblo Terracota. No os venir para acá que quiero enseñaros todo esto, ¿vale? El cierto Pokémon de Pueblo Terracota, oído cocina De acuerdo, aquí os espero Vale, hermanos, en fin, yo me voy ya Vale, no hay combate entonces No hay combate Ok, vale, pues llegamos a Pueblo Terracota eh, Aquí hay movida, vale, aquí hay movida porque está todo el tema de N Todo el tema... Vamos a dejar por aquí el primer episodio Creo que es un buen episodio Creo que podemos... Hemos hecho cosas buenas Que tenemos un Lilipap, joder, que no es un Patret Que el Patret sí que es basura, Lilipap. 10 de 10. Y chicos, si queréis un mote, queréis eh, apoyar la serie, dejad un like y comentario para que yo sepa que queréis un mote, os apunto en la lista de motes y os iré poniendo motes según vayamos capturando unos y otros Pokémon. Y nada más, espero que os haya encantado este primer episodio del Turnilock, mañana más y hasta ahí, hermanos. Nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Blanco Turnilock. ¡Chao! ¡Chao!